Lindo niño, tus ojuelos son dos astros de los cielos Lindo niño, tus bracitos son la red del casto amor Lindo niño, tu boquita más graciosa que la rosa Y tus labios encendidos más purpú que enclave lindo niño me arrebatas lindo niño yo te adoro lindo niño mi tesoro para siempre tú serás ah. mil, mil pintadas, pintadas avecillas te alaban con sus dulces melodías y sus cantos sin igual Gloria a Dios en las alturas donde ostenta su poder Gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz y bien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 See you.